Y tú escúchame bien. Cuidado lo que le dices a mi esposa. o Ya sabe lo que te pasa. Tú como siempre con tus excusas estúpidas. Y por eso ya no me cocinas. Por favor, lléveme a la cartera de la habitación. Sí. Está bien, señora Valentín. Muchas gracias. Cosa. Así que mantén la boca bien cerrada. Amor, qué raro que estés aquí tan temprano. Yo puedo llegar a la hora que se me da la gana a mi casa. Estaba intentando descansar. Más bien, dime, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué pasa que me sentí mal y dependiendo el día que me al médico? Tú, como siempre, con tus excusas. Más bien, ten en cuenta en llamarme antes de llegar a la casa. Y te advierto que es la última vez que llegas sin avisar. ¿Pero por qué voy a avisar si es mi propia casa? Yo lo digo. Así que ahora, vete a la cocina y hazme algo de comer, que tengo mucha hambre. Bueno. Y tú, escúchame bien. Cuidado con lo que le dices a mi esposa. O ya sabe lo que te pasa. Por suerte, tu esposa no nos descubrió. Sí, mi amor, por ti es izquierda, eso terminamos en otro día. Pero eso no es el amor. Sí, sí, ¿Puedo? mi amor, pero eres quieto, que. Y por eso quisiera contarle algo Claro María, dígame Pero pronto porque estoy ocupada haciendo la comida La verdad es que No me gusta mucho cómo las trata su esposo Ay María Lo que pasa es que él está estresado por el trabajo Además si me trata así Es porque quiere que sea una buena esposa Pero si usted ya es una buena esposa Y hace todo para complacerlo No se preocupe por nada María Además yo ya me estoy acostumbrando a él Está bien, está bien, ¿quién mejor ayudo con la comida para el jefe? No, María, mejor ayúdame arreglando la casa y yo termino de hacer la comida para él, ¿sí? Está bien, señora Valentín, voy a arreglar. ¿Y tú qué haces ahí acostada? ¿Ya está lista mi comida? ¡Que tengo mucha hambre! No, amor, aún no está lista. Lo que pasa es que me he sentido muy enferma. Y no he podido levantarme de aquí, pero María ya está cocinando. Tú como siempre con tus excusas estúpidas y por eso ya no me cocinas. Tú muy bien sabes que no me gusta la comida que prepara esa empleada. Amor, pero yo me siento muy mal. Tú ya no me estás sirviendo para nada. ¿Cómo te hago entender? Me siento muy mal. Cállate, que mejor me voy a comer en la calle. Por, por favor, no te vayas. <risa> celebrando que muy pronto seré libre ¿En serio? Es la mejor noticia que me has podido dar y no veo ya la hora de ser dueña y señora de tu vida y especialmente de todo lo de tu mujer Sí, mi amor sabes una cosa, eres muy hermosa y me encanta estar contigo en la cama Por eso te mereces esto y muchas cosas más <risa> Ya, pero sigamos celebrando porque este es el mejor día y la mejor noticia que me has podido dar Claro que sí, mi amor, sigamos celebrando por la ingenuidad de mi esposa Y por todo lo bueno que nos traerá esta separación Buenas tardes, jefe ¿Dónde está mi esposa? Lo que pasa es que salió a retirar unos exámenes y me imagino que no debe tardar en llegar Valentina sabe muy bien que no puede salir sin mi autorización Ella siempre tiene que estar aquí en la casa Quítese, quítese de aquí <risa> Hasta que te dignas en llegar ¿eh? Amor, necesito hablar algo muy urgente contigo Mira lo que es las consecuencias, yo también tengo que decirte algo Mira, estuve en el hospital y el doctor me informó esto me digas que estás embarazada Tú sabes bien que no estamos preparados para ser papás ¿Es en serio? ¿Cáncer? Sí El doctor me dijo que tengo cáncer terminal Y que yo no puedo seguir ningún tratamiento Y que me voy a morir Pero mi amor, ¿por qué nunca me dijiste nada? Mi amor, yo trataré de ser los mejores días de tu vida. Luis, de verdad tengo mucho miedo. Mi amor, tú no estás sola, tú estás conmigo. Hola mi amor, ¿cómo estás? Aquí no también. Te llamaba para decirte que ya no podemos seguir juntos Que lo nuestro y todos nuestros planes se quedan aquí Ahora voy a estar con mi esposa ya que ella me necesita mucho más Y te pido de favor no me vuelvas a buscar más ¿Pero cómo es eso posible si nosotros ya planeamos nuestra vida? ¿Yo qué voy a hacer? ¡Luis, por... ¡Mmm, ¡Desgraciado! haberme cuidado estos últimos días No mi amor, no tienes que agradecerme nada Como me hubiera gustado hacerlo desde el día que nos casamos? Ya que el amor hay que cultivarlo para que no se muera Amor, tengo tantas cosas que decirte pero ya no tengo fuerzas Amor, por favor revisa un video que te dejé Te amo Mi amor, mi amor mi amor, mi amor, no me dejes, por favor, yo no puedo vivir sin ti, mi amor. Nunca traiciones a las personas que te quieren y te respetan de verdad, ya que el día menos pensado no sabes si una enfermedad te las arrebatará y será demasiado tarde para arrepentimientos.